descubriendo la enigmática ciudad perdida de Machu Picchu. En lo profundo de los Andes peruanos, se encuentra una de las maravillas más misteriosas del mundo antiguo, la ciudad perdida de Machu Picchu. Historia y descubrimiento Machu Picchu fue construida por los incas hace más de 500 años, y estuvo perdida para el mundo durante siglos hasta que fue descubierta en 1911 por el arqueólogo Irán Bingham. La ciudad perdida de Machu Picchu fue descubierta en 1911 por el explorador y arqueólogo estadounidense Irán Bingham, quien lideró una expedición para encontrar la antigua ciudad inca. Bingham, profesor de historia latinoamericana en la Universidad de Yale, llegó a Perú en busca de la legendaria Ciudad Perdida de Vilcabamba, la última fortaleza inca resistente a los conquistadores españoles. En 1911, Bingham recibió información de un agricultor local llamado Melchor Arteaga, quien le habló sobre las ruinas de una ciudad antigua en la cima de una montaña. Intrigado por lo que había escuchado, Bingham decidió investigar y, después de varios días de búsqueda, llegó finalmente a la cima de la montaña donde encontró la impresionante ciudad de Machu Picchu. Viajamos en el tiempo y por el mundo con la función Street View de Google Mapsers. Bingham no fue el primer europeo en llegar a Machu Picchu. Antes que él, varios exploradores, incluyendo al empresario y cazador de tesoros Augusto Burns, visitaron la ciudad y se llevaron objetos de valor, incluyendo cerámica y metales preciosos. Burns incluso llegó a ofrecer a Bingham la ubicación de Machu Picchu a cambio de una gran suma de dinero, pero Bingham se negó a aceptar la oferta y decidió hacer su propio descubrimiento. ¿Quién fue Augusto Burns, el empresario alemán que saqueó Machu Picchu por años? Diversos testimonios de investigadores han salido a la luz en los últimos años sobre la figura de Augusto Burns, un empresario alemán que, según afirman, localizó las ruinas de Machu Picchu en 1867. Burns había llegado al Perú para realizar obras destinadas a la construcción de vías ferroviarias. Cuando llegó a situarse en los alrededores de la ciudadela, comenzó a deforestar las cercanías para extraer madera destinada a los rieles de los trenes. Fue en ese momento que se encontró con las ruinas de la maravilla del mundo. Según el portal Rap Travel, Burns exploró el complejo incaico por tres años y luego emprendió distintos negocios en los que fracasó. Abandonó Perú por la Guerra del Pacífico y luego regresó decidido a explotar lo que más podía de los tesoros incas ubicados en Machu Picchu. ¿Qué está prohibido en Machu Picchu? Según lo estipula la página gubernamental dedicada a Machu Picchu, está prohibido ingresar con banderolas, pósters, carteles, vestimenta destinada a fines publicitarios, disfraces, entre otros objetos de este tipo. Realizar filmaciones o fotografías con fines publicitarios. Además, existen actividades que no pueden realizarse una vez ingresado al recinto como causar tumulto, recostarse en el gras, desnudarse, generar desorden, brincar, etc. ¿Se puede tomar fotos o grabar videos en Machu Picchu? El portal boleto Machu Picchu indica que no está permitido realizar cualquier tipo de filmación audiovisual profesional, ya que para esto se necesita un permiso especial concedido únicamente por la Dirección Desconcertada de Cultura de Cusco, DDC. Sin embargo, si sí están permitidos las fotos y videos de aficionados, aunque no con equipos audiovisuales profesionales como extensiones, estabilizadores, etc. ¿Qué podemos encontrar en Machu Picchu? Si visitas Machu Picchu... Estas son algunas de las atracciones por las que puedes preguntar. La Plaza Sagrada Templo del Sol Montaña Machu Picchu Palacio Real y la Akiawashi Templo del Cóndor La Montaña Putucusi, Escalera de Fuentes Terrazas El Intiuatana ¿Cómo surgió el nombre de Machu Picchu? Irán Bingham decidió llamar a la zona arqueológica como Machu Picchu, pues se basó en información de su guía Melchor Arteaga, según informes del arqueólogo Brian S. Bauer. Sin embargo, este nombre habría sido erróneo, dado que en realidad se llamaría Huayna Pichu. Arquitectura e ingeniería La ciudad es famosa por su arquitectura impresionante y la habilidad de los incas para construir estructuras en zonas montañosas y empinadas. Utilizaron técnicas avanzadas de ingeniería para construir terrazas, acueductos y muros de piedra precisos sin el uso de mortero. Significado cultural e importancia Machu Picchu es considerada una joya de la cultura andina y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se cree que era un importante centro político, religioso y cultural del Imperio Inca. Conservación y protección de la ciudad A pesar de su belleza y significado cultural, Machu Picchu enfrenta muchos desafíos. El turismo excesivo y la erosión pueden dañar las estructuras y el medio ambiente que la rodea. Los esfuerzos de conservación y protección son necesarios para preservar este tesoro cultural para las generaciones futuras. Machu Picchu es un lugar que no se puede perder. Su historia, belleza y misterio lo convierten en uno de los lugares más fascinantes del mundo antiguo. Gracias por ver nuestro video sobre la ciudad perdida de Machu Picchu. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al crearlo.